Con pancartas y consignas residentes en la provincia de La Vega y diversas organizaciones sociales que luchan por la preservación del medio ambiente, se manifestaron contra la operación de una mina en Nibaje. Hace un llamado a todo el pueblo de La Vega a unirse y luchar por el medio ambiente que tantos daños le están haciendo. Un grupito de desaprensivos apoyado hasta por las autoridades gubernamentales, que deben velar por la protección del medio ambiente. En el día de ayer estuvimos en el Palacio de Justicia, conociendo una acción de amparo en contra de la mina de Nivaje y su propietario, el señor Julio César Peña, alias Murito El donde se confirmó que esta mina está operando de manera ilegal y lo peor es que el Ministerio de Medio Ambiente en La Vega, representado por el señor Lanihuí, subiendo. Sabiendo sobre estas ilegalidades y crímenes que se está cometiendo en esta loma, se hace ciego, sordo, nudo, e indiferente ante los asesinos de la naturaleza. Reiteran continuarán la lucha hasta que su voz sea escuchada por el Ministerio de Medio Ambiente. Ya está bueno, se le acabó el relajo y el abuso de poder, porque esta comunidad y el Consejo de Desarrollo y Baje, apoyado por el movimiento Voces del Camus y todos los la vega y el resto del país se ha empoderado, se ha fortalecido y hoy y a partir de hoy no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se sigan extrayendo material de nuestras lomas y le exigimos a medio ambiente la vega el cierre del negocio perverso responsable al ministro de Medio Ambiente, al director de Medio Ambiente, la beca, hoy representado por el licenciado Dani Williams. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.